Hoy día es viernes 16, doy inaugurada la temporada de Asados y 18 y estamos aquí en el gran salón de eventos Cajero Automático. Hey guys. Sí, vamos a inaugurar esta época de 18, de Asados y en un, en, en, en un lugar de chile, en un lugar de parrillas tejanas. Sí, estamos esperando... ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo Tengo pelos gatos de el Old divided. Estamos esperando a unos amigos de la Monse y mañana ya vamos a ver, Llevo todo No llevo nada Llevo lo importante Si, llevo eso Nos vamos al paraíso ¿Cierto Monse? DJ ¿Y? Ah, no pude hacer la toma Aquí donde está saliendo el humor. Sí. ¡Oli, Oli! ¡Vamos! ¡Woo! Llegamos tan tarde que no alcancé a grabar el almuerzo, pero. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Explícanos, explícanos. Ya. Eh, people. Tengo una visita pendiente a Santiago, pero ya pronto estaré por allá. Les cuento, tengo una que es una empanada exquisita, la más maravillosa de la quinta región. Me vino recién a dejar el pedido. Son napolitanas, chaparritas, pollo, champiñón, choclo y allá están las de pino, para los que son más tradicionales. ¡Súper rica la masa, luego. De la toma del antes por favor no se acércate aquí. va a moderar Caleta y eh, no, no va a haber un... no. Una... No. posterior no mm -hmm. por no por no no se va no sé qué pasó después, pero se que hoy se reducirá mi gesta de mi terremoto. ¿Cierto, ¿Sí Yo siempre tuve problemas con septiembre Por la alergia Y porque todos se enamoran Y yo no... Y yo me enamoré en otra fecha. Sí. <ríe> es que igual es raro, porque mira, mira Es que es súper ambivalente el mes, po. Eh, La Junta de Gobierno, sí que celebración Pero el golpe de Estado, sí que mucha reflexión es que la primavera el amor es que la alergia es como una una y otra una y otra sí, no, por <música> hemos comido el... dos dos días los tremendos almuerzos y no los grabamos Manito, manito. ¿Qué pasó, perro? Creo que septiembre es uno de los pocos meses que tiene muchas, muchas cosas. Hay cambio de estación, hay efeméride importante. Está esta gran fiesta de muchos días. Que para mí es una de las grandes fiestas familiares. Y lejos, lejos. Lo mejor, lo mejor de septiembre no es la primavera, no es nada. Sino que es juntarse a comer con familias y amigos. Y comer, y comer, y comer, y comer rico. Lo peor de septiembre, lejos, lejos, son la alergia. Para el miércoles, coméntenme qué es lo mejor y qué es lo peor de septiembre para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado, aunque aún días. Así que disfruten ese ajiaco para hoy día, lunes. Yo tengo mucho sueño y aquí comí demasiado, estoy demasiado gordo. Ya, después de tres terremotos y la once, no, no, no. ¿Cómo hace eso? Que toma tan poco. ¿Qué es lo que eso? ¡Ayuda! ¿Qué lo que es eso?